Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, soy una de las hijas de Berta Cáceres y parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras Copín. Como familia eh, nos encontramos en una búsqueda de justicia, verdad, de esclarecimiento en este terrible hecho. Eh, algo que me decía mi mami a mí es que nunca eh, el miedo nos puede paralizar, al contrario que sea un motor para eh, enfrentar las causas que generan el miedo y que pues obviamente la dignidad y la rebeldía del pueblo indígena y de mi madre son fuertes y que se encuentran presentes en nuestra lucha diaria.